Para el presidente municipal del Partido Demócrata Institucional, Isidro Martínez, el presupuesto del 2019 que aprobará la Cámara de Diputados en la próxima semana traerá muchos problemas para el país. Pero imagínate si el presupuesto del año que viene tiene un sobregiro de más de 5 mil millones de dólares. Es decir, que como tú en tu casa hace un presupuesto. ...y ya tú sabes que te va a ganar en el año 120 mil pesos... ...y ya tú estipulaste que va a gastar 200 mil... ...o sea el gobierno tiene, tendrá de ingreso unos 500 mil millones de pesos... ...del de Producto Interno Bruto... ...y tendrá deuda que sobrepasarán los 5 o 6 mil millones de dólares... encima de 50 mil millones de dólares que el país tiene... ...recuerda que este año 2018... ...la deuda con la banca internacional del país... ...aumentó en 10 dígitos... Si estamos en 40, estamos en 51%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que entran al país, que entran al gobierno, el Estado tiene que pagar 51 de cada 100. Pues para el año que viene, el Estado tendrá que pagar más del 51%. Y lo que está estipulado en los órganos internacionales es que un Estado llegue hasta pagar lo que es el 36% del bruto. Pero cuando un Estado está pagando por encima del 51%, del Producto Interno Bruto, de su presupuesto, estamos hablando de un Estado quebrado. Es un Estado que está totalmente quebrado. Por eso el gobierno no puede pagarle a la corporación con recursos propios, no puede construir un proyecto con recursos propios, no puede hacer una carretera con recursos propios, no puede ni pintar los elevados con recursos propios. No. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.